Buenas tardes, mi nombre es Natalia Sofía Muñoz Salamanca, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Para quienes no conocen nuestra institución, les doy la bienvenida al en vivo del día de hoy. Les quiero comentar que la Fundación Neumológica Colombiana es una... Okay. Listo, me avisas. Buenas tardes, me presento para quienes ya se conectan, mi nombre es Natalia Sofía Muñoz Alamanca, soy fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar y la tarde de hoy pues vamos a estar en un en vivo acerca de técnicas de higiene bronquial. Para quienes no conocen nuestra institución, la Fundación Neumológica Colombiana es una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica a la atención integral de los pacientes con enfermedades respiratorias. Prestamos toda la atención médica integral y la promoción a la salud. Eh, hoy realizaremos, como les comentaba al inicio, el taller de técnicas de higiene bronquiales. vamos a dar algunas recomendaciones, vamos a tratar preguntas que surgen acerca de esta temática. Entonces... Eh, los saludo a todos los que ya se han ido conectando Nos pueden escribir desde qué parte del país o qué parte del mundo se conectan con nosotros Si son pacientes de la institución, si son pacientes de otras instituciones y nos acompañan la tarde de hoy Entonces los saludo a todos, les agradezco mucho por la conexión, la participación a estos talleres Que eh, vamos a ofrecer pues la tarde de hoy Entonces muy bien, les agradezco a todos la conexión. Vamos a esperar unos minuticos que se conecten otros pacientes para poder dar inicio a la charla. Eh, en, el, en el link de este video va a quedar una encuesta de satisfacción para que la diligencia nos diga cómo les van con estas charlas que estamos proyectando, si tienen algún otro tema que deseen saber, algún otro tema de su interés. que Quieran que se proyecten en en vivos eh, posteriores. Voy, vamos a esperar un minutico más. Eh, les voy a dar alguna recomendación. La información que nosotros presentamos a lo largos de estos en vivos es de carácter divulgativo y no debe ser tomada como sustitución de una prescripción médica, ni de un diagnóstico, ni de un tratamiento. La Fundación Neumológica Colombiana no se hace responsable de los prejuicios ocasionados por la omisión. A esta advertencia. Recuerde que ninguna charla virtual o respuesta formal res, eh, reemplaza la consulta de su médico tratante. Debe continuar con la fórmula y la prescripción de su médico y en caso de tener dudas frente a síntomas o tratamientos farmacológicos, contáctese con su EPS para solicitar una cita médica. Bueno, entonces... Para quienes se conectan recientemente, me presento nuevamente, mi nombre es Natalia Sofía Muñoz Salamanca, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. La tarde de hoy vamos a tocar un tema muy importante para todas las personas en general, pero especialmente para las personas que padecen de alguna enfermedad respiratoria o de alguna enfermedad que afecte los músculos que actúan sobre la respiración. Vamos a tocar eh, el tema sobre técnicas de higiene bronquial vamos a dar recomendaciones, vamos a hacer algunos ejercicios respiratorios que nos ayudan a la limpieza de nuestros pulmones, vamos a dar la importancia de por qué estas técnicas y aparte de estos ejercicios respiratorios les voy a mencionar algunos dispositivos que se pueden utilizar con frecuencia para la limpieza, para la higiene de las secreciones de nuestros pulmones, de nuestros bronquios. Entonces eh, vamos a empezar con el primer punto el primer punto es por qué es importante realizar técnicas de higiene bronquial. Entonces la importancia de realizar las técnicas de higiene bronquial pues nos va a ayudar a facilitar o eliminar las secreciones que producen nuestros pulmones diariamente. Cuando tenemos alguna patología pulmonar se pierden ciertos mecanismos que nos ayudan a esa limpieza propia que tiene nuestro pulmón. Entonces vamos a recurrir a estas técnicas de higiene. Esto va a evitar que las secreciones se acumulen, se infecten y estas infecciones generen aumento en la sintomatología respiratoria, lo que nos lleva comúnmente a consultar a nuestros médicos, ¿cierto? A través de estas técnicas o de estos ejercicios respiratorios también vamos a mejorar, a mejorar ese mecanismo que se llama un mecanismo mucociliar, que es el barrido propio de eliminación que tiene nuestro pulmón de las secreciones. Este también se ve afectado no solo por eh, alteraciones a nivel de la estructura pulmonar sino también de la estructura del moco cuando el moco se pone, cambia su estructura su composición se vuelve mucho más seco se vuelve más difícil de eliminar entonces con estas técnicas de higiene vamos a favorecer ese mecanismo de barrido mucociliar también vamos a mejorar la mecánica ventilatoria ¿qué es la mecánica? la mecánica es la acción que tienen los músculos sobre la caja torácica ¿cierto? y es lo que nos permite que el pulmón se expanda y vuelva nuevamente a su posición inicial. ¿Cómo la mejoramos? Siendo un poco más conscientes de nuestro patrón respiratorio, de la forma como inhalamos y cómo exhalamos incluso con todas las actividades que nosotros realizamos, entonces es muy importante mejorar ese patrón respiratorio y ser un poco más conscientes de la respiración, ya que siendo esta un proceso autónomo, automático, nosotros no somos eh, muy conscientes de cómo respiramos, simplemente nos vamos a dar cuenta que lo estamos haciendo bien o mal el día que nos falte el aire, ese día si sí, yo me pongo a pensar de que estoy respirando muy rápido y siento que me falta el aire, entonces vamos a favorecer esa parte de patrón respiratorio, esa parte de mecánica ventilatoria, ¿cierto? Por lo tanto, pues vamos a mejorar el intercambio gaseoso, que es la finalidad de la respiración. ¿Cuál es el objetivo de respirar? Que el oxígeno que ingrese a mis pulmones, pues efectivamente pase a mi sangre, y de mi sangre, pues se distribuya por el resto del organismo, para ser utilizado en muchos procesos metabólicos o en muchas funciones de, nuestro, de nuestros diferentes sistemas. Es un componente fundamental para la actividad de todos nuestros órganos, de nuestros músculos, de todo nuestro sistema interno. Entonces es muy importante pues, mejorar toda esta parte para que esa oxigenación se llegue más fácilmente hacia nuestra sangre y nuestra sangre se distribuya al resto de nuestro organismo. Pero para ello también necesitamos que las vías respiratorias estén limpias, no tengan ninguna obstrucción eh, en, desde que ingresa hasta que llega hasta nuestros alveolos donde se genera este intercambio de gases, ¿cierto? Donde llega el oxígeno y pasa la sangre. Entonces, voy, esos ejercicios re, eh, respiratorios pues tienen unas recomendaciones generales. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que les voy a dar para realizar estas actividades? Entonces, como recomendación general... Va para todas las personas o para todos los pacientes que tengan alguna dificultad eh, para eliminar o espectorar las secreciones, ya sea por alteraciones musculares, ya sea por enfermedades o patologías pulmonares crónicas, eh, incluso agudas cuando estamos en procesos gripales o bronquitis también que se nos dificulta espectorar, también las podemos utilizar. Eh, ¿En qué enfermedades pulmonares crónicas eh, es más o es fundamental estarlas practicando? En pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes que tengan asma, fibrosis quística, bronquiolitis, bronquiectasias, es muy importante porque eh, son más productores de secreciones, por lo tanto son más propensos, a generar infecciones por acúmulo de las mismas, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Estas técnicas de ejercicios respiratorios o técnicas de higiene bronquial las vamos a hacer en dos posiciones. ¿Cuál es la posición ideal? Estar sentados con la espalda apoyada, eh, toda esta región escapular y los brazos estar relajados para evitar como aumento en la mecánica, o utilizar musculatura accesoria de la respiración, ¿cierto?, o también la podemos realizar en forma supina, que es acostados boca arriba, porque estos ejercicios respiratorios nos pueden llegar a generar mareo, adormecimiento de las manos. Cuando yo estoy de pie y me mareo, ¿cierto? Tengo el riesgo de caerme. Entonces es simplemente para evitar algún riesgo durante la actividad. Si ustedes llegan a presentar mareo, adormecimiento de las manos, lo único que van a hacer es Parar la actividad, parar el ejercicio que estamos realizando, respirar de forma habitual, de forma tranquila, de forma suave y esperar a que el síntoma se pase. Una vez este síntoma se pasa, pues podemos repetir la actividad. ¿Listo? ¿Qué otra recomendación? Estas técnicas de higiene bronquial no las vamos a hacer sino una hora después de haber ingerido alimento. ¿Por qué? Porque si no... Lo que yo voy a hacer es eh, eh, producir la sensación de náusea, de vómito, y pues efectivamente no quiero eliminar contenido gástrico, sino limpieza de secreciones pulmonares, bronquiales. Entonces, la vamos a hacer una hora después de haber ingerido cualquier alimento. Listo, entonces, tengan en cuenta siempre estas recomendaciones, si ustedes van a practicar estos ejercicios, por favor estén sentados en este momento para poder hacer las actividades, Voy a eh, indicarles ahora algunos ejercicios de higiene bronquial que no necesitan ninguna ayuda mecánica. Simplemente son eh, actividades básicamente libres, simplemente con la, la acción de nuestra musculatura o incluso de nuestras manos que nos ayudan a mejorar pues, esa mecánica ventilatoria y nos ayuda a remover la secreción hasta la vía respiratoria alta que acá la tráquea o los grandes bronquios para expectorarse a través de la tos o a través de otra técnica que la, más adelante les voy a explicar. Entonces, la primera técnica que, de la cual les voy a hablar se llama labios fruncidos. Esta técnica de labios fruncidos, eh, lo que vamos a realizar es, vamos a colocar los labios en posición de silbido, como si yo fuera a hacer un silbido, entonces lo que yo hago es como si fuera silbar, ¿sí?, o como si fuera a dar un beso, entonces esa, esos labios fruncidos lo que nos permiten es aumentar la presión que hay en las vías respiratorias, evitando que éstas se cierren eh, pues tempranamente y así nos permite una mayor salida del aire, por lo tanto una mejor remoción de las secreciones. ¿Cómo lo realizamos? Vamos a realizar respiraciones tranquilas, que quiere decir que yo voy a inhalar, siempre inhalo por nariz, exhalo por boca, cuando yo digo inhalaciones profundas, no son bruscas, sino simplemente lleno mi pulmón de aire de forma tranquila a través de la inhalación. Entonces yo inhalo profundo y lo boto y lo exhalo largo después de sostenerlo aproximadamente 3 segundos. Frunciendo los labios o labios en posición de silbido. Entonces lo vamos a hacer tres veces, voy a inhalar profundo y a exhalar largo y prolongado hasta que sienta que ya no sale más aire de mi pulmón. Inhalo y exhalo largo. Este ejercicio lo podemos repetir entre 6 y 8 veces, ¿sí? Entre cada inhalación y exhalación yo voy a esperar aproximadamente 3 a 5 segundos, no las puedo hacer tan rápidamente. Yo inhalo, sostengo la respiración y exhalo. Descanso, inhalo. Sostengo la respiración y exhalo. Y así lo voy a repetir entre 6 entre a 8 veces. ¿Listo? Esta técnica de labios fruncidos tiene una variación que nos ayuda o que nos potencia la eliminación del moco. ¿Cómo lo van a realizar? Ustedes en su casa van a conseguir un vaso con agua. Ese vaso le van a llenar solo la parte inferior, ¿sí? Como un cuarto de vaso lo van a llenar con agua. Dentro de ese vaso van a colocar un pitillo y a través de ese pitillo vamos a exhalar. Vamos a hacer lo mismo que acabamos, hacer, que acabamos de realizar, pero en lugar de exhalar eh, al aire, ¿sí? Vamos a exhalarlo a través del pitillo. Cuando yo boto el aire a través del pitillo hasta que me desocupe por completo de mi pulmón, lo que voy a hacer es que se generan burbujas en el agua. Esas burbujas también generan una vibración que se transmite a mis vías respiratorias y esa vibración también me ayuda al barrido del moho, que la secreción siga subiendo hacia la tráquea para espectorarse a través de la tos. Entonces esta actividad también la pueden realizar de 6 a 8 repeticiones, igual inhalar profundo por nariz y soplarlo a través del pitillo haciendo burbujas en el agua. Si en lugar de agua yo coloco una sustancia un poco más espesa como una colada, o una avena, pero que aún me permita hacer burbujas, pues el, efect el efecto va a ser un poco mayor porque yo voy a hacer un mayor esfuerzo para que el aire salga a través de la resistencia que me está ofreciendo el líquido. Pero siempre y cuando el líquido me permita hacer burbujas para que esas vibraciones también se transmitan a mis vías respiratorias y me ayuden con la eliminación del muco. ¿Listo? Ahora, les voy a hablar sobre otro ejercicio que se llama un half. Este half también es una técnica que nos ayuda a eliminar las secreciones que ya están acá en la tráquea o en los grandes bronquios. Este puede reemplazar a la tos. ¿Qué quiere decir? Que esto es una maniobra eh, brusca o activa ¿sí? para eliminar todo lo que yo voy subiendo hacia mis vías respiratorias altas. Voy a tomar aire profundo por nariz. Y de un solo golpe voy a botar el aire como si hiciera una muda de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta del esfuerzo, yo lo hago solo con la vía aérea alta, con la traje, desde esta parte de acá, ¿cierto? Este hack me puede llegar a generar o estimular la tos. ¿Por qué? Porque voy a mantener abierta la glotis. Y la glotis tiene algunas funciones que ayudan con la fonación, la deglución y con algunos estímulos reflejos, entre ellos la tos. La tos pues es ese mecanismo de reflejo que tiene en la vía respiratoria, cuando algo está molestando, algo está obstruyendo y pues él quiere sacarlo o eliminar. Este HAF, entonces recordémoslo, vamos a tomar aire por nariz y a botarlo rápido y de una por la otra. sin que se escuche el sonido de la garganta como ah o carraspera, porque eso lo que hace es lesionar nuestra garganta. Si yo no logro hacerlo en un solo intento con este half que es eh, tomar aire y botarlo de forma abrupta, lo puedo hacer como un half tosido o un half coughing. Este half tosido lo voy a hacer también, pero en diferentes, eh, en varios tiempos. Entonces yo inhalo y hago como un jadeo, ¿sí? No tengo que hacerlo tan brusco como el anterior, sino que tomo el aire y lo boto de forma más suave. Pero lo hago con varias exhalaciones en un, en un solo tiempo. ¿Listo? Entonces, inhalamos profundo por nariz y, y hacemos un hafto siguiente. Cualquiera de los dos nos ayuda a eliminar todas las secreciones que van en vía aérea superior después de haber realizado cualquiera de los ejercicios que ya mencioné anteriormente o los que les voy a mencionar eh, más adelante. Entonces si hago el vaso y el pitillo termino con unos tres half, si hago labios fruncidos voy a terminar con el half también, siempre lo voy a realizar al final de cada técnica respiratoria, ¿listo? Ahora... También es importante que realicemos o estimulemos el diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración. Cuando yo inhalo, este músculo se activa, ¿sí? Para que mis pulmones se expandan y se llenen de aire. Cuando quiero estimular el diafragma, pues voy a hacer respiraciones diafragmáticas. ¿Cómo lo realizo? Ustedes se van a colocar sus manos sobre el abdomen, ¿sí? en esta parte blanda ya donde se termina el arco costal y ustedes van a sentir como el aire ingresa y sale, pero lo vamos a hacer de forma exagerada, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudar a que el diafragma baje completamente cuando yo inhalo y pues vuelva a su posición cuando yo exhalo, entonces vamos a hacer respiraciones un poco más eh, exageradas. Cuando yo inhalo voy a pretender que el abdomen se infle y cuando yo exhalo también pretendo que el abdomen eh, vuelva o se reduzca. Entonces yo hago inhalaciones, siento que esto se expande, no tanto que se expande la parte de arriba sino la región abdominal. Y ustedes van a sentir con sus manos cuando el aire entra y sale de forma forzosa. Listo, entonces inhalación, exhalación, inhalación y exhalación, inhalación, exhalación. Este movimiento acompañado de la parte abdominal o de la parte estomacal, lo que nos ayuda es a que el diafragma descienda un poco más para generar una mejor eh, inspiración, pero ya es de forma forzosa. Esto también lo podemos repetir, 6 a 8 repeticiones, si hacemos un circuito con varios ejercicios, puedo hacer o solo uno, puedo hacer varios de los que yo les estoy mencionando, ¿sí? Aproximadamente puedo hacerlos durante unos 20 minutos para que me genere un buen efecto sobre eh, el barrido de las secreciones de nuestros pulmones. ¿Listo? Ahora, vamos a combinar ciertos ejercicios respiratorios que ya hemos visto y a esto se le determina un ciclo activo. Este ciclo activo tiene tres fases, una fase en la cual nosotros hacemos un control de la respiración, otra fase en la cual empezamos a generar expansiones torácicas a través de inspiraciones y expiraciones que también las podemos hacer eh, profundas y lentas cuando exhalamos el aire, para ayudar a eliminar o hacer el barrido del moco y con una fase final que ya es la expectoración a través del HAF. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar son tres a cuatro respiraciones controladas. Recuerde que debemos ser un poco más conscientes de la respiración cuando hacemos estas técnicas eh, de higiene. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la respiración? Vamos a percibir. Vamos a sentir cuando el aire entra, cuando se inhala a través de la nariz y se exhala a través de la boca. Entonces yo hago inhalaciones controladas, siento que el aire entra y sale de forma tranquila, sin forzar la respiración, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Ahora vamos a hacer inhalaciones profundas y exhalaciones largas y lentas. Quiere decir que yo me lleno completamente de aire de forma suave. Entonces, inhalo profundo y exhalo largo con labios fruncidos. Inhalo profundo y exhalo largo. Inhalo profundo y exhalo largo. Vuelvo y controlo mi respiración con respiraciones tranquilas, inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Y voy a terminar con el half. listo, si les llega a dar tos es normal, el HAF estimula la tos, recuerden que les dije que la glotis en una de sus funciones como la mantenemos abierta de forma forzosa, pues tiene un estímulo reflejo que sería la tos entonces les voy a mostrar todo el ciclo completo son tres inhalaciones controladas tres inhalaciones y exhalaciones profundas tres, tres ciclos respiratorios controlados y terminamos con el HAF entonces yo inhalo Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo profundo, exhalo largo. Inhalo profundo, exhalo largo. Inhalo profundo, exhalo largo. Controlo la respiración, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y half. Listo, ese es el ciclo activo, también podemos hacer de 6 a 8 repeticiones. ¿En qué momento practico estos ejercicios de técnica de higiene bronquial? En el momento en que yo sienta que produzco mayor secreción. Si yo produzco mayor secreción o espectoro con mayor frecuencia en horas de la mañana, los hago en horas de la mañana, o en horas de la tarde, o en horas de la noche, o si estoy muy productor de secreciones, los hago dos o tres veces al día. Si yo no produzco tantas flemas y son más ocasionales, los hago dos o tres veces a la semana, pero es importante siempre hacerlos produzca o no produzca secreción si tengo una patología pulmonar crónica de base, que son productoras de moco, como se las mencionaba al inicio, de POC, asma, bronquietasias, fibrosis quística, bronquiolitis. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a otra técnica respiratoria que se llama un drenaje autógeno. En este drenaje autógeno también buscamos pues, movilizar las secreciones de todas las vías respiratorias, desde las más pequeñas y distales a la tráquea hasta las más grandes y proximales a la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto vamos a hacer inhalaciones crecientes, que quiere decir que yo voy a inhalar, inhalar, inhalar, inhalar hasta que llegue al punto máximo que llene mi pulmón de aire. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer también de forma controlada. ¿Qué vamos a buscar? Un barrido de secreciones, una limpieza de nuestros pulmones y una expectoración de la misma. Entonces, todas estas técnicas o estas inhalaciones progresivas hasta llenar al máximo mi pulmón, pues también van a evitar que mi vía respiratoria se colapse eh, antes de, del cierre que habitualmente tiene la vía respiratoria cuando nosotros exhalamos, ¿cierto?, entonces, y eso lo que va a permitir es que las secreciones pues se expectoren con mayor facilidad porque tengo más tiempo abierta la vía respiratoria para que ella se evacúe. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero vamos a realizar una inhalación y una exhalación prolongada como lo hemos venido realizando. Entonces yo inhalo profundo y exhalo largo. Ahora voy a inhalar, voy a sostener tres segundos la respiración, voy a hacer dos inhalaciones, sostengo el aire tres segundos y exhalo largo y prolongado. ¿Listo? Entonces, inhalo, sostengo el aire y exhalo largo. Igual voy a ir sintiendo, ¿sí? Que mi pulmón va creciendo cada vez más Que se va expandiendo un poco más Entonces yo inhalo Inhalo Sostengo la respiración Y exhalo largo Ahora nos vamos a ir con tres inhalaciones Llegar hasta el máximo Que pueda llenar mi pulmón Entonces yo inhalo Inhalo Inhalo Sostengo la respiración y lo boto largo, nuevamente lo voy a hacer. Inhalo, inhalo, inhalo, sostengo el aire y exhalo largo, y aquí voy a hacer el half. Recuerde que siempre lo realizamos al final de cada ciclo respiratorio. Bien. No debe haber sonido, no debe haber ningún sonido porque eso lastimaría la garganta. Bueno, lo voy a hacer de forma completa para que lo tengan ahí, para que lo practiquen también. Entonces voy a hacer una inhalación profunda y una exhalación larga y prolongada. Y exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo. Voy en dos inhalaciones. Inhalo, inhalo, sostengo la respiración y exhalo. Inhalo, inhalo. Sostengo la respiración y exhalo. Inhalo, inhalo, sostengo la respiración y exhalo. Voy a llenar en tres inhalaciones. Inhalo, inhalo, inhalo, sostengo el aire y exhalo largo. Inhalo, inhalo, inhalo, sostengo el aire y exhalo. Inhalo, inhalo, inhalo, sostengo el aire y exhalo. Finalizo con el half. bien, perfecto, Entonces, ese, ese era el drenaje autógeno, ¿cierto?, inspiraciones crecientes hasta llegar al máximo de inhalación que pueda eh, tolerar mi, mi pulmón, la, mi capacidad pulmonar. Ahora voy a hablarles sobre otra técnica que se llama una tos dirigida, esta tos dirigida, pues como ya les había comentado, la tos es un mecanismo reflejo que tiene nuestro pulmón, para eh, eliminar alguna molestia, alguna secreción, alguna partícula, algún cuerpo extraño, sí es un, un sistema de reflejo, de, de protección que tiene nuestra vía respiratoria, en caso que algo esté afectando o molestando. Eh, este también lo podemos producir de forma, y controlar de forma voluntaria, entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Siempre vamos a respirar o a inhalar profundo por nariz y a exhalar, por la boca de forma controlada, podemos hacer de cuatro a cinco respiraciones antes de hacer la maniobra de tos asistida, esta tos asistida o esta tos dirigida también puede ir acompañada de nuestras manos para mejorar la fuerza o la capacidad que tiene pues, mi pulmón para exhalar o botar todo el aire que yo pueda eh, exhalar en una, en, una, en una tos forzada. Entonces lo primero que ustedes van a hacer en su posición sentada, Sí, es colocar siempre su espalda recta. Las manos puede ir una aquí ubicada, ¿sí? justo en el centro, donde termina la reja costal, ¿sí? el arco costal, pero ya comienza la zona abdominal. Usted va a ubicar una mano en esa posición, la otra mano la va a ubicar en el esternón, que es este huesito que tenemos aquí en el centro, ¿cierto? La va a ubicar ahí. El movimiento de sus manos es como un movimiento de aplastamiento, que quiere decir que yo comprimo mi pecho. ¿Sí? comprimo mi pecho, y va a ser un movimiento eh, controlado y coordinado, yo voy a respirar y voy a sentir cómo mi pecho crece, o cómo entra y sale el aire de mis pulmones, y voy a sentir pues el movimiento de la caja torácica, entonces yo inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Después de hacer tres respiraciones, lo que yo voy a hacer es, tomar aire y botarlo a través del half quiere decir que yo inhalo me inclino hago un half y comprimo con mis manos el tórax generando ese aplastamiento para que para darle mayor velocidad a la salida del aire entonces yo inhalo y esta se llama una tos dirigida, ¿en qué momento la hacemos? En el momento en que uno sienta que la tos que yo realizo es ineficiente, es poco eficaz, que por más que yo tosa y ahí sienta que la flema está movilizándose aquí, pues no logre espectral, lo puedo hacer con ayuda de mis manos, ¿sí? Para darle mayor eh, fuerza, pues tanto a la musculatura, la caja torácica que está eh, funcionando o activándose en ese momento, incluyendo el diafragma, para aumentar la velocidad de la salida del aire y que a su paso pues se lleve la secreción o eh, quizás el objeto también que yo tenga que me esté obstruyendo la vía respiratoria. Les recuerdo, tomo aire, me inclino, hago el half y voto y comprimo al tiempo. Como si esta mano se quisiera meter acá debajo de las costillas. Si me queda muy difícil de esa forma, lo que voy a hacer es meter mi dedito, hacer un puño, dejar esta parte plana, colocarla en la misma posición donde empieza la zona abdominal y termina el arco costal, con la otra mano abierta la coloco encima, lo que yo hago es igual, tomo aire, y me empujo hacia adentro y hacia arriba el puño que tengo ahí, ¿cierto? Entonces yo inhalo y... Esta técnica también nos ayuda pues, a desobstruir la vía respiratoria en caso de que algún cuerpo extraño eh, se haya ido por, eh, hacia nuestros bronquios, ¿cierto? Y nos evite que nos ahoguemos, incluso cuando estamos comiendo y nos atoramos. También podemos utilizar esta técnica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta es una tos dirigida que va con ayuda de nuestras manos. Esas son las técnicas manuales, básicamente no necesitan ningún dispositivo, no necesitan eh, mayor cosa en casa que ser muy constantes y estar practicando para que cada día pues lo hagan de mejor manera y pues eliminen la secreción de forma más fácil, ¿cierto? Si tenemos alguna complicación en ello. Ahora les voy a explicar las técnicas de higiene bronquial que tienen algunas ayudas mecánicas, ¿sí? Muy sencillas que ustedes puedan realizar en casa, que no necesiten eh, ayudas externas de otras personas, sino que ustedes puedan conseguir los dispositivos y realizarlos desde su casa. Si no los consiguen, no los tienen, pues efectivamente tenemos todas las técnicas manuales que vimos anteriormente, que no necesita pues ninguna inversión más que el tiempo de cada uno de ustedes. Estas técnicas de higiene bronquial, el primer dispositivo que yo les voy a explicar se llama un, una capela. Esta acapela, como la vemos ahí en pantalla, tiene una forma como de, eh, como de flauta con una barriguita grande, ¿cierto? En esta acapela se maneja a través de resistencias. Esta eh, acapela tiene una membrana que cuando yo exhalo a través de ella va a generar una vibración, genera una oscilación y la, y la membranita vibra. Estas vibraciones se transmiten a las vías respiratorias, también nos ofrece una resistencia a la salida del aire que quiere decir que cuando yo exhalo a través de estas boquillas eh, va a haber un diámetro que dependiendo del diámetro, si el diámetro está grande, está pequeño, pues va a ser más fácil botar el aire o va a ser un poco más difícil hacerlo para que el aire pase a través de ese diámetro que es básicamente el orificio por donde sale el aire a través del dispositivo. Si el diámetro es pequeño, yo voy a hacer un mayor esfuerzo y me va a generar una resistencia a la salida del aire. Esta resistencia o esta me genera una presión, y esta presión es lo que empieza a generar el barrido del moco hacia las vías respiratorias altas para ser espectorados. La membrana que tiene empieza a oscilar, empieza a generar unas vibraciones, por lo tanto, se transmite también a mis vías respiratorias y me ayuda a eliminar la secreción. Eh, con esta eh, técnica lo ideal es que ustedes estén también siempre en posición sentado, si pudiesen ocluirse las mejillas para exhalar a través del dispositivo sería ideal. Ellas vienen en dos colores, el color lo único que me indica es qué tanta fuerza tengo yo para la exhalación, o sea, qué tan bien están mis músculos respiratorios para exhalar, en este caso, eso se puede saber a través de unas pruebas específicas que se llaman presiones inspiratorias y e expiratorias máximas para saber qué dispositivo compro, pero si no lo tengo a la mano, pues efectivamente voy a guiarme por eh, qué tanto esfuerzo pueda yo tolerar con mis actividades. Si yo tolero un buen esfuerzo, pues me voy con una capela verde. Si yo tolero poco esfuerzo, me fatigo fácilmente, me voy con una capela azul. ¿Listo? Porque es la resistencia, ellos se manejan por resistencias también. ¿Qué tanto esfuerzo debo hacer? Entonces, para comprar el dispositivo, pues, me guío más o menos por, por esa indicación. O si no, el dispositivo que consigan y poco a poco, pues, van a ir mejorando la actividad. Entonces, en estas también se manejan por series, por repeticiones. Lo ideal es que hagamos tres repeticiones, diez a tres series, 10 a 15 repeticiones por actividad. Ocluimos las mejillas para que no genere, pues, tampoco mucho esfuerzo del, de los músculos, eh, de la masticación. Y lo que generamos pues es mayor esfuerzo de la exhalación eh, a nivel pulmonar, de la musculatura respiratoria, para ayudar a eliminar y limpiar secreciones. Esto no entrena músculos respiratorios, esto lo que hace es ayudar a un barrido de secreciones, ¿listo? Vamos a ver otro dispositivo que es un, eh, el siguiente dispositivo, que va a ser un flúter o una corneta, bueno, bueno el flúter. Listo, vamos a ver la corneta. Esta corneta, como ustedes la ven ahí en su interior, esta cornetica tiene en, en su interior una goma. Esta goma, pues también va a generar un golpeteo sobre las paredes del dispositivo y lo que me genera también una vibración, ¿sí? Este cornetico en la parte superior, donde está la flecha eh, de arriba, donde está la parte mayor, pues de más color azul también tiene una forma para variar el diámetro que se pueda, por el cual pueda salir el aire, entonces también nos va a ofrecer resistencia a la salida del aire y una vibración, eh, estas vibraciones es lo que nos facilitan pues eh, el desprendimiento de las secreciones, también nos pueden ayudar a estimular tos y posteriormente pues van a generar la expectoración ¿listo? Entonces eh, la cormeta también yo tomo aire, inhalo profundo, lo soplo largo, largo, largo, largo a través del dispositivo, no, son, no, no debo hacer esa exhalaciones cortas, porque si no, no voy a obtener pues el beneficio de, de que la vibración que produce el dispositivo se transmite, siempre debo inhalar, sostengo y Soplo largo mínimo 5 segundos en exhalación para que me genere buen, eh, buena vibración y se transmita pues hacia las vías respiratorias y nos estimulen también la tos, por lo tanto la expectoración de las secreciones. Y por último eh, vamos a ver un flúter. Los dos dispositivos anteriores, tanto la corneta como la capela, se pueden hacer en cualquier posición, ya sea sentados, ya sea acostados quizás de medio lado, las podemos realizar. En cambio, el siguiente dispositivo que se llama un flúter, este flúter eh, no lo podemos realizar sino solamente sentados. ¿Por qué? Porque este dispositivo en su interior tiene una bolita de acero como lo vemos en la imagen. Esta bola de acero ocluye un orificio. Cuando yo tomo el aire y exhalo a través de este dispositivo, yo debo levantar esa bolita de que me, me desobstruya el orificio que está ocluyendo, ¿cierto? Cuando yo mantengo la exhalación prolongada, eh, elevo la bolita, la bola se mueve en el interior del dispositivo, genera una vibración también y esa vibración se transmite a las vías respiratorias, que nos indica, esas oscilaciones van a ser de alta frecuencia y eso nos va a ayudar pues a la expectoración. a veces aunque parezcan dispositivos muy sencillos, son bastante eficaces para la eliminación de secreciones. ¿Qué pacientes lo utilizan con mayor frecuencia? Los pacientes que tienen fibrosis quística, que son bastante productores de moco. Eso nos ayuda a desprender y a movilizar toda la secreción. Entonces, este dispositivo pues, es muy fácil también de transportar, porque son dispositivos muy pequeños que ustedes pueden llevar todo el tiempo en su bolso Sí, El paciente siempre debe estar sentado, este no lo podemos hacer en otra posición sino sentados, ocluyendo también nuestras mejillas, inhalando profundo por nariz, sosteniendo el aire 2 a 3 segundos y exhalándolo a través de, del dispositivo. También se manejan por series y repeticiones, lo que nos genera esto es una presión expiratoria, una presión, aumenta la presión al final de la expiración, lo que disminuye el cierre temprano de la vía respiratoria, por lo tanto, pues nos facilita más eh, la remoción o la eliminación de las secreciones. Estos tres dispositivos son los más que se utilizan con mayor frecuencia, que podemos utilizar en nuestros domicilios con mayor frecuencia, son dispositivos seguros, no son tan costosos, si alguno lo quisiera pues adquirir eh, por su cuenta, para hacer estas técnicas de higiene bronquial. Sin embargo, pues ya les mostré, ya les expliqué anteriormente, todas las técnicas manuales que también son bastante efectivas para realizar desde nuestros hogares. Bueno, esas son las técnicas que teníamos para indicarles el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo vamos a resolver en este momento. Les recuerdo también eh, que, puede, que al final pues, va a quedar este video montado en la página de Facebook de la Fundación Neumológica. Aquí van a encontrar un link sobre una encuesta de satisfacción para que ustedes nos den su opinión. ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, la puede escribir en el chat y nosotros vamos a irlas resolviendo. Si no tienen ninguna, ninguna duda, pues efectivamente los voy a invitar a que practiquen estas técnicas de higiene bronquial. Si usted tiene alguna enfermedad pulmonar crónica o está pasando por algún proceso respiratorio, eh, practiquen estas técnicas para que evitar pues, reinfecciones, consultas frecuentes al médico por acúmulo de infección de secreciones. Entonces es importante que mantengan eh, realizando todas las técnicas o todos los tips que les hemos ido dando a lo largo de estos envíos. Si ustedes tienen alguna eh, sugerencia, algún tema de lo cual quisieran que se proyectaran los próximos envíos, entonces eh, nos lo dejan también, nos lo hacen saber en el chat para nosotros poderlo tener en cuenta. Listo. Listo, chicos. Entonces, eh, yo les agradezco mucho por la atención brindada a la tarde de hoy, por su acompañamiento. Igual recuerden el diligenciamiento de la encuesta que está al final. Les agradezco la conexión a todos ustedes y que tengan una muy feliz tarde. Hasta luego.